La presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania, Mariana Oleskiv, ha visitado el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia con motivo de su participación en la jornada O-City Innovación para el Desarrollo de los Territorios. Durante la sesión, Oleskiv ha abordado el pasado y el futuro del turismo de su país en la conferencia que ha organizado la Cátedra O-City Territorio Valencia, iniciativa impulsada por la UPV y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Valencia we need to tell this story for the future generations and also for for everyone and to show again what what is Russia and uh, what is being an empire and that we should not let another empire to grow like this in the future because having cooperation with a country that is actually humiliating human rights and um, you know, acting the way Russia acted for the past 10 years or even more, um, that ends with with this horrible war and this i think we need to show and these sites must become important part of um, of visiting and actually en el transcurso de la jornada también se han dado a conocer las acciones llevadas a cabo para catalogar digitalmente el patrimonio de Ucrania utilizando como herramienta O-City. Entramos en relación con la región, bueno con, con la Secretaría de Estado de Turismo de Ucrania y a partir de ahí se desarrollan eh, todos los puntos turísticos de Ucrania dentro de esa plataforma, ¿no? una plataforma internacional que pretende ayudarles en la reconstrucción para que una vez pase la guerra el día después puedan estar recibiendo turistas y puedan hacer uso de una reconstrucción basada también en el Turismo. Liderada por la UPV, esta aplicación es una base de datos interactiva que permite geoposicionar el patrimonio cultural y natural en un mapa del mundo sin fronteras, con vídeos, fotografías, animaciones y otros elementos multimedia. La relación con Ucrania es, es inmensa, ¿no? tenemos mucha participación con ellos a través de la Politécnica Odessa históricamente, hace más de 30 años y bueno, se estrecha en estos momentos tan difíciles en los que tenemos que estar unidos. Ya nos hemos ofrecido a, a firmar un memorándum of understanding, un acuerdo de colaboración con Ucrania, con la Secretaría de Estado de turismo para apoyarles a través de la escuela y del campus de Gandía eh, en su desarrollo potencial para el futuro. El proyecto o city despertó el interés de Ucrania por su capacidad para la creación de espacios de conexión entre Ucrania y entidades culturales, turísticas y educativas españolas, así como el análisis de políticas turísticas y el fortalecimiento del patrimonio cultural del país. El turismo en Ucrania se enfrenta a grandes retos de futuro, una nación rica en patrimonio, en cultura y en naturaleza con la incertidumbre de una guerra, la reconstrucción de su patrimonio, el regreso de los refugiados, las minas y sobre todo la huella física y moral en sus gentes son temas que habrá que afrontar. El proyecto city es el resultado del trabajo desarrollado entre 2019 y 2021 en el marco del programa Erasmus+, Plus, con el objeto de descubrir, promover y potenciar el patrimonio cultural, material e inmaterial de las ciudades. En él, y dirigido por la UPV, han participado 13 socios de seis países diferentes. En la actualidad, 487 ciudades de todo el mundo, la mayoría españolas, ya se han sumado al proyecto.